Debo pasar sobre este muro Debo sacarme pronto espina, Si es que me quiero liberar Subo el volumen a mis latidos Para callar mis pensamientos Pasé el tiempo sin un rumbo